I don't see Sun Cider. Oh, don't you know what we think Sun Cider? Tengo un arma, te ayudaré en tu aventura ¿Un arma? ¿Qué se supone que hago con esto? Ya te he dado un arma, largabas de aquí Pero dime al menos a quién disparo Ya te he dado un arma, largabas de aquí ¿Y cómo se supone que...? Ya te he dado un arma, largabas de aquí ¡Mierda! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Nivel fallido? ¿De dónde salió eso? Ah, oh, bueno... Si voy a estar aquí, al menos deberé seguir esas reglas. Tengo un arma, te ayudaré en tu aventura. Esa pinche arma y voy a descubrir yo misma. ¡Déjate la base! ¿Qué fue ese ruido? ¿A dónde tengo que ir? la base! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Acabo de disparar a estos sujetos? ¿Qué sucede aquí? Oh, una curita Bueno ¿Y este tipo qué tendrá? ¿Otra arma? ¿Municiones? ¿Para qué quiero esto? ¿Qué sucede aquí? ¿En qué mundo me vine a meter?